¿Qué nos estás viendo? ¿Quieres mantener tus datos privados privados, no? Te contamos algo. Al navegar por Internet, los rastreadores web están al acecho. Y es posible que tu información privada y eso que buscaste en Internet y no quieres que se sepa ¡Uf! pueda ser usado para mostrarte publicidad personalizada o puedan robarla malintencionados para extorsionarte o chantajearte. ¡Qué mierda! Tranquilo. Aquí te dejamos algunos tips para que tu privacidad online sea tuya y de nadie más. Elimina los archivos temporales de tu navegador web, navega de modo incógnito o instala una solución antirrastreo especializada. Para mayor seguridad, utiliza una conexión VPN. ¿Te gusta compartir? Revisa los ajustes de privacidad de tus redes sociales. Para más consejos de privacidad y conocer nuestras herramientas de seguridad, ya sabes dónde encontrarnos.